Let me give you the philosophy of the movement of spiritual inner awareness. Permítanme darles la filosofía del movimiento del sendero interno del alma. Uh, you have to understand that this philosophy is a working philosophy. Tienes que entender que esta filosofía es una filosofía que funciona y que se trabaja. It's not what I think. No es lo que yo pienso. Not what you think. Ni lo que tú piensas. In fact. De hecho. It doesn't care what either one of us think. No importa lo que tú o yo pensemos. It functions much like gravity funciona mucho así como la gravedad. If you don't like this, si no te gusta esto, it care. a eso no le importa. Así es que voy a tratar de sostenerlo con mi mente. It didn't care. Pero no le importó, cayó. That's the way this other thing works also. Así funciona esto otro. De la única manera que funciona es fijarlo de alguna manera que no caiga más. So there are, there are three basic Ground rules, guidelines. Así que hay tres I'll write them in English. Las voy a en Just key words for you. Son palabras claves para ti. Take care of the self. Cuídate a ti mismo. So take care of others. Y cuida a los demás. And don't hurt yourself. No te lastimes a ti. Or don't hurt others. Ni lastimes a los demás. And then use everything for your advancement. For your advancement, your learning, and your growth. So using those three ground rules. And you want to get the most from what I have to say. que tengo que decir hoy then no matter what I don't say, Entonces, no importa lo que yo no diga, you get that also. También eso lo consigues. So tonight you should go out of here with whatever you want to hear. If I don't say it for you, tell it to yourself. There are a few fundamental things we take for uh, granted. We assume it to be true. Hay unas cuantas cosas que suponemos que son ciertas. In initial uh, discussion of this nature. En una discusión inicial de este esta naturaleza. They all can be proven. Todas pueden ser comprobadas. But you must always prove them for yourself. Pero de siempre debes comprobarte las a ti mismo. I can tell you the light's on. Yo te puedo decir que la luz está encendida, but you must look for pero tú debes ver para comprobarte lo a ti mismo. If you don't, si no lo haces, entonces no estás en el movimiento del, del sendero interno del alma. You may say you are, puedes decir que lo estás, pero si no <coughs> investigas y verificas las cosas por ti mismo, no lo estás. So healthy skepticism is vital. Así es que, skepticism. Healthy. Healthy. El escepticismo saludable es, es vital. Isn't el pensamiento negativo no es necesario. You prove Puedes comprobar las cosas por el pensamiento negativo. Y después de hacerlo de esa forma, volteamos hacia lo positivo. This is not Esto no es pensar positivo. This is positive focus. Esto es enfoque o foco positivo. Let me explain the difference. Ex déjame explicarte la diferencia. Positive thinking. El pensar positivo is to think positively about a place you're going. es pensar positivamente sobre un lugar hacia donde vas. If a negative thought comes in. Si entra un pensamiento negativo, that may stop your journey. Eso puede detener tu jornada. In our lives, negative thoughts come in. En nuestras vidas, los pensamientos negativos llegan. So we do positive focus. Así que entonces lo que hacemos es enfoque positivo. We know where we're going. Sabemos hacia dónde vamos. We have that as a focus in our mind. Tenemos eso como un foco en nuestra mente. If anything negative comes up, we handle that. Y si algo negativo llega, lo manejamos. Because in the focus, you can have positive or negative. Porque en el foque, en el foco podemos tener positivo o negativo. We're just going to prove the solo vamos a comprobar lo positivo. Lo negativo solo lo verificamos a ver si es cierto. Most of us who have only have proof. Porque la mayoría de nosotros que hemos comprobado lo negativo solo tenemos pruebas <laughs> negativas. We're going to use the criteria of something being true. Vamos a usar el criterio de que algo es verdadero o cierto si funciona para ti o si puedes trabajarlo that that y vamos a hablar en su mayoría de ello que es invisible vamos a hablar de eso que no es espacio en términos de espacio físico de cuerpo And we're going to direct that space to the inner space inside of us. You probably know if we looked at our body through a microscope. if it were a sufficient strength, si la o en we would see more space than we do solid. Veríamos más espacio que so actually, between the space. Is what we find the solids. espacio donde encontramos los And there's more space than there is solid. So we start right out by going to the space. desde principio al espacio. And that space is spirit. And the way you deal with it in your life is your is your own soul in the spirit. Y de la manera que tú lo manejas en la vida es tu propia alma en el espíritu.